Este este primer partido, vamos, primero no de la clasificatoria Porque ya hemos jugado varias veces con Suecia Pero no, es el primer, digamos, del de, primer partido de septiembre, del invierno Y bueno, pues aquí estamos en este España-Suecia que se jugará el jueves eh, Se jugará el jueves, el, este jueves a las, a las 9 menos cuarto Y bueno, aquí ya tenemos la la alineación, tenemos todo Así que bueno, vamos a jugar, vamos allá Empezamos como siempre con esto, pero lo vamos a quitar ya. Hola, muy muy buenas y bienvenidos a este FIFA Stadium con las selecciones de Suecia y España. España nuestra derecha y Suecia nuestra izquierda de amarillo, España de blanco y bueno, pues va, está saliendo a los jugadores todos del túnel. Los estamos viendo y bueno, vas a escuchar ahora mismo los himnos. Ahí están los hombres tanto de los suecos como los españoles ya posicionados y van a escuchar el himno. Vamos allá. Empieza el himno de España. Suecia ahora y bueno, aquí está la gente de la grada bueno, ahí tenemos la alineación con Simón en la portería, en las defensas luego defensas eh, eh, Abel Ruiz, Lapor, Albiol y Martínez, luego mediocampo, Merino Miquel Merino, Grace Méndez y Busquets y luego delanteros o, o laterales, Jordi Alba Abzilicueta y Gerard Moreno Así que vamos allá Se van posicionando los jugadores Espero que sea un bonito partido Vamos allá Ahí está la foto La foto de grupo Seguramente ha hagamos un buen partido A ver qué tal se nos da con la defensa Ya sueca que nos hemos visto Un, un mínimo de como unas 10 veces De ocasiones Y bueno, esta es la portería sueca con Olsen Luego los defensas son Agustinson, Danielson, Lindelof y Kraft, y luego mediocampos con Fosberg, edal Olsson y klukowski Luego arriba eh, delanteros Isaac, Alexander Isaac y Quaison, que van a ser los hombres que más nos hagan daño. Y bueno, pues vamos a empezar sacando el balón. Yo, eh, Gerard Moreno lo saca, ahí se lo envía a Busquets mínimamente Lo pasa al Viol ya va por este digamos por este rectángulo digamos por este eh, carril ya pues casi está izquierdo y bueno ahí ya está con Merino en la incorporación la tiene Jordi Alba se mete en el área ya uf, sueca las manos de Olsen primer el primer el primer hemos tenido y el primer e intento de, de Jordi Alba la saca y va y vamos a tirar por Jordi Alba para España otra vez ese intento la retrasa la Por, la pasa al Viola ahí aunque ya la sube para la Por otra vez y bueno, adelanta ya con Abel Ruiz esa línea la tiene Jordi Alba a ver si la mete ahí perfectamente para Merino aunque se para un poquito en seco y la envía a Busquets y ahora pues bueno, jugando bastante bien en estos primeros minutos la tiene ya Íñigo Martínez va, va a bombear Ahí, nada, demasiado Corta, se le corta la pelota Ahora ya la tienen ellos Están haciendo el contraataque a mediación de Fosber Por este carril derecho Se la pasa a Gustinson, la tiene Gustinson Egdal, se mete Egdal, La tiene Olson cuidado con Con el Sandy Sack, que es muy importante Fuera al tiro de Pues Krukarski Vaya tiro que ha hecho Si fuera afuera, yo creo por poco. Vale, ya saca aún hay Simón. La tiene Íñigo Martínez, aunque ya la pasa rápidamente para Méndez. La tiene a Zilicueta, aunque la saca a Gerard Moreno. La retrasa un poquito, ya la tiene Merino. Mínimamente esa pelota. Ya tiene Jordi Alba, se acerca Jordi Alba, aunque no tiene jugadores. Prefiere retrasar. A ver ahí Merino, con el taconazo. no La cogió Fosber ahí estuvo muy atento a Fosver. Ya va...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 Suecia 0 Minuto 8, Gerard Moreno, ahí está. Casi 9. Va a sacar ahí por Isaac, por mediación del stand de Isaac, esa pelota. Ya los suecos en su terreno, el medio campo, la tiene Dal. Se va adelantando con Alexander Isaac. Se la quita muy bien al viol. Está bastante receptivo esta vez ahí. Aunque vaya, la tenía Kraft. Se la lleva muy bien Quison. Ya lo tiene en su área. Aunque rápidamente lo frena Jordi Alba. Se ataque. Ahí está. La tiene Jordi Alba. Perfecta. Aunque quiere retrasarla y meterse por dentro. Ahí está. La tiene Busquets. La tiene por mediación de Actilicueta. La tiene Íñigo Martínez. Se mete ahí. Se mete ahí. A ver ahí. Oh, nada, la sacó Augustinson Casi con la cabecita un poco Va a ser el primer corner de España Primer corner, ahí está el gol de Gerard Moreno El minuto 9 Muy sencillo Bate pues a Olsen Sin ninguna acción los demás No han podido tener ningún Ninguna ocasión Y bueno, ahí se queda ya La tiene Jordi Alba aunque la envía ahí, a ver ahí, nada, la sacan ellos. Va a ser otro corner, la saca Austinson. Minuto 13, primeros minutos de esta primera parte. Merino. Oh, nada, la sacan ellos, aunque ya la take Wison, está ahí a Verruiz atento, perfecto. A Silicueta ya la pasa. A Méndez esa pelota por este carril derecho. Carril izquierdo, derecha y está, a ver ahí. Oh. Y el golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol el minuto 14 de Merino, de Miquel Merino Vaya acción un cachón, hecho Merino Buenísimo Pues dos, llevamos dos, España dos, Suecia cero Ahí está Muy bueno ahí, el cabezazo Perfecta Y bueno, pues bastante buena muy buena nos ha salido. Y ahí está. Es el gol de Merino en minuto 15. La tiene Alexander Isaac. Se la quita rápidamente Gerard Moreno, aunque se cae y saca el suelo. La tiene ya Méndez, la detrás ahí. la tiene Miguel Merino. La tiene Jordi Alba. Perfecta Jordi Alba. Jordi Alba. Y el gol. Madre mía, otro gol. Minuto 16. Golazo de Jordi Alba. Qué golazo ha metido. Madre mía, vaya goleada. Se está llevando Suecia. España 3, pues Suecia 0. Los suecos todavía no tienen reacción. Es increíble, pero bueno, ahí está. El golazo. Este nivel profesional, eh. Lo, lo quería haber puesto antes Pero os tenido el profesional Aunque luego lo pondré para que lo veáis Y bueno, pues ahí está el golazo de Jordi Alba En el minuto 17 Pues España 3-0 Suecia Ahí están los goles Y bueno, pues eh, Suecia que de momento Pues no hace ningún ataque No hay ración Aunque se han acercado algunas veces Pero sin peligro La tiene Alexander Isaac muy importante ahí El jugador de la Real Sociedad La tiene la tenía Dalon, que le pasó Fosber, La tiene Mikel Merino. Se le va a quedar Gerard Moreno ahí por este lateral derecho. La tiene perfectamente. A ver ahí. Uah, nada no llega. La sacó fuera un jugador sueco. Pues va a ser otro córner para España. Minuto 19. Ahí está el golazo de Jordi Alba también. Un buen golazo. pues Aquí... Tenemos el tercer corner de España casi Ahí está la por Isaac Nada, la sacan fuera La tiene Jacuason. ya Jacuayson y hacen la contra con Klukeski Ahí, esa da contra sueca Y bueno, pues ahora se la lleva Fosberg, aunque le va a llegar Van a llegar perfectamente Estos son los que de escudar y vale, la primera De Alexander Isaac, la primera de Suecia, ahí está La tiene Olson Está bastante replegado ahí perfecto ahí a las manos de, Sp de una y Simón ahí está y el por ya por este carril derecho la pasa perfectamente ahí a Méndez ahí va Fue que la retrasa un poquito perfectamente y le pega a Íñigo de Martínez por este carril derecho ya están ahí la portería sueca ahí está nada la sacan la saca perfectamente ahí pues ellos la sacan mediación de Dal, ya la tiene fosber en esa contra de nuevo sueca se intenta ir ya están en, en el terreno en terreno español ya casi pasando el medio campo lo han pasado de sobra y rebote saca fosber va a sacar esa de banda bueno, la tiene ahí fosber se lo va a meter por aquí a ver ahí perfecto pues se la ha quitado se va fuera otra vez y la va a sacar a de fosberti en Fosberg, el centro perfecto para miquel merino sale el rebote ya la tiene Gerard moreno que rápidamente la tiene jordi alba jordi alba por este carril izquierdo ya la tiene a ver lo hace hacer miquel merino ahí al gol oh, madre mía qué parada de olsen al pie nada pues va fuera la saca fuera olsen va a sacar ahí Busquets, ya la tiene Abel Ruiz, la pasa hacia abajo aunque se equivoca. Pasen de Isaac, aunque Isaac no está muy acertado. El día de hoy la tiene Olson. Iba con Olson, bajo solo Olson, vaso, puede ser de Olson, madre mía. La mano de. Una Simón. Perfectamente y Ya la tiene la por, por mediación de Méndez, que la lleva por este carril derecho. Y ahora tiene Gerard Moreno. Aunque ya la pasa Miquel Merino La tiene Jordi Alba otra vez pues, Marcándose Jordi Alba súper entregado En el partido A sacar Jordi Alba Nada, fuera El tiro fuera Se ha ido bastante alta Ahí están los tiros Cinco tiros a puerta La selección española La selección sueca Dos Ahí está Esa estadística, y bueno seguimos con Michael Merino, que ya la tiene por, bueno, la tenía por mediación de Real Moreno, que la cogió Justin son en esa zaga, y está en esa zaga, con Kulukeski que ya pasan los delanteros la tiene el muy rápida ahí con en hay que tener cuidadito Uf, y el gol. Gol gol gol, gol gol, gol, gol, gol, gol de Alexander Isaac minuto 32 para poner España para poner a suecia a 1 españa 3 suecia 1 ahí es que hemos dejado desmarcado a isaac y lo que nos ha pasado nos ha centrado pero bueno en el minuto 33 no pasa nada vamos muy bien ya pues bueno no hay que correr no podemos caer el tenemos que mantener el resultado que nos viene bastante bien. Y bueno, a ver qué tal con Agustín. Son ella la saca. Aunque tiene alguna dificultad. La pasa a Silicueta. Ya, ya es nuestra otra vez ahí. La tiene Gerard Morena. A ver ahí. La tiene Merino. Vamos Merino. Uf, a ver Merino. A ver, ahí. No, no, no, no le van a dejar. A ver ahí. Uff, parada de Olsen Ahí está córner, otro corner de España ahí está fue de. ya sí, silicueta, hizo el tiro, ahí está pues otro corner ahí, para España yo creo que es el quinto ya, al viol nada le caen a ellos a ver ahí la detrás un poquito ahí está, a ver si se acerca a alguien ahí nada la sacan ellos, la sacan ellos por mi de de Quaison ya está pasando, ya va por el medio campo Quaison, se va la, la retrasa de Sander y con aunque ya la coge vela por perfectamente esa pelota, la tiene Mikel Merino, aunque claro, se equivoca la pasa Craft ese, con ese pase que se le ha ido ahí, la tiene Quaison, ahí ya ocasionaria española, la tiene Albert Ruiz, cuida con Olson. Dejemos a las manos de. de, de no hicimos menos mal porque estaba casi desmarcado Olsen ahí, a ver ahí, la tiene Mikel Merino, a ver ahí, nada, se equivocó ahí el pase y la cogió Olsen, interceptó Olsen, ya la tiene Gustinson, perfecta y a la coge rápidamente, aunque va a hacer el pase ya hacia, O pues, se ha equivocado, él iba a pasárselo a Merino que estaba en el carril izquierdo. Yo con olson va Fosberg, aunque está Alexander san más atrás. Perfecto, ¿no? Perfecto ahí. Aunque el rebote Alexander Isaac, ahí está. Jordi Alba, el golazo que ha hecho. La verdad es que es un... está también, está muy bien en este partido. La verdad está dando también bastante. Y bueno ahí está el pase hacia Belruiz. Ruiz este carril izquierdo perfecto y la tiene jordi alba Uf, se fue se iba pero no la, la choca afuera saca jordi alba el ruiz la retrasa se ha equivocado bien el paso La detrás Isaac hacía Danielson, aunque está ahí Gerard Moreno, a ver si coge algo de Gerard, vamos a ver. Nada, se la pasa el Dal. La tiene Dal aunque la pierde con la silicueta. La tiene Méndez. Buenísima y para Jordi Alba que se desmarque Una vez más. Está grandísimo este partido. Y va a hacer otra vez el tiro. A ver ahí. Nada, las manos de Olsen. Perfectamente. Va a haber, va a haber dos de añadido en esta primera parte. Nos va a seguir al descanso. que ya le tiene Alexander Isaac. Mención de Forsberg. Uy, se le escapaba a Fosberg, ya la tiene. Sí, se le escapó a se ahí está perfectamente. Ya la tiene Gerard Moreno, aunque ya la, ahí se la pasa a Jordi Alba este carril. Izquierdo, nada, nos vamos al descanso. España 3, Suecia 1. Ahí están los goles de Gerard Moreno, Merino en el 15, Jordi Alba en el 17. Perfecta ahí la posición. Seguimos. Muy buena posesión. Ahí están este 3-1 en este FIFA Stadium. Ganando a la selección sueca por 3 minuto 45, ya hemos pasado, o a sea, la segunda parte, la tiene por mediación de Fosber el área ya española, cuidado ahí, la saca perfecta, y está, ya la tiene Gerard Moreno, aunque se va a desmarcar, Uf, la tenía perfectamente, rápidamente, pues a silicueta la tiene Dal, luego con Alexander Isaac, la pierde ahí yo creo, sí, la pierde, o oh, se da más que nada con Alexander Isaac, ahí, ese golpe la tiene Cuidado ahí Uf, Ahí está el rebote Perfecto Tienen Méndez La pasa Merino Que la tiene silicueta. Por mediación de Busquets La tiene Busquets A ver ahí Se va corriendo Íñigo Martínez A ver Perfecta Va a llegar Va a llegar Va a llegar Va a llegar A ver ahí Morear Moreno Nada Las manos de Olsen Perfectamente Se le quedó un poco Corta Esa pelota La tiene Jordi Alba ya por la silicueta nada se le queda un poco larga la pelota olson mientras él el, el área y intenta hacer el ataque ahí sueco al a área española a la, a la, intentando pasar al española. ahí está el jugador del partido que es llegar que es Mikel merino ya ahora pasa ahí con ese pase a Íñigo martínez ese cambio de ritmo y ahora pues uf, Quería pasar, pero se ha equivocado, se le ha quedado un, un poco corta la entrega. Ya la tiene... Blaise eh, Méndez, nada, iba a pasar Jordi Alba, pero la cogió Craft nada en, sus, en su terreno ahí, sueco La tiene Fosber, ahí está, mediación de Fosber, aunque la protege al Viol, duda a haber Isaac, el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, a Sueca, a Suecia. A un gol. España 3, Suecia 2. Buenísima y está la contra. Pero es que ahí se ha, se ha ido arriba y no se tenía que haber ido arriba porque no había otro. Y bueno, por eso marca Alexander Isaac. Casi en el minuto 54. Y la tiene Jordi Alba, aunque la va a subir. La ciricueta con ese cambio de sentido. Uf, la tenía ahí. Se le iba a pasar. A Kukeski la tiene ahí ya. Kukeski. No. Cuidado ahí con Olson. Que la tiene bastante bien Alexander Isaac. Cuidado. Fuera. Ahí está. Se le va fuera ese, ese, primer, ese Casi cuarto tiro ya que ha hecho Tiene al viol o sea, perfectamente a Busquets Ahora con más calma Ahora la selección La tiene Jordi Alba Aunque era fuera de juego Se metió en fuera de juego Jordi Alba Minuto 57 de esta segunda parte La tiene craft Se la pasa Quaison Aunque, aunque falla y la tiene y saca ahí se la quita, se la quita Para llevar Moreno que la tenía La tiene Jordi Alba perfectamente por este carril Derecho, vamos a ver ahí, a ver ahora Nada, la tenía perfectamente Gustinson. La tiene Craft esa pelota Craft ahí A ver, la tiene Fosberg Cuidado con Alexander Isaac Que es un hombre muy bueno Y el gol Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol gol, gol. De Alexander Isaac en minuto Casi 60, ya está a poner 3-3. Un empate, ahí está. Muy buena la contra sueca ahora. Y bueno, pues ahí se quedó... Muy corto. Y bueno, seguimos. Ahí está el pase. Jordi Alba, ahí está. Hacemos el pase otra vez. Ahí está, aunque se le fue un poquito... Se le quedó un poquito corta la entrega ahí. Ya la tiene por medición de dar pasando medio campo. La tiene... Miquel Merino se la pasa a Jordi Alba Aunque la tiene ya Gerard Moreno Se está metiendo por este carril derecho Rápidamente Aunque la retrasa un poquito Ahora sin ninguna prisa La pasa ya Merino A ver ahí si Merino puede hacer algo Nada Pues es, va a ser penalti En ese rebote Penalti de Lindelof o Va a ser falta, a ver qué es ¿Pero con la pierna no es penalti o sí? Pues sí, es penalti Va a tirar Gerard Moreno Vamos a ver qué tal se le da el, el penalti Ahí está Y ahí está el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol De Gerard Moreno para poner a España por delante España 4 Suiza 3 minutos Minuto 64 perfecto Ahí está el penalti. Que tuvimos una desación fortuita con Lindelof. Que hizo el penalti. Ya la saca por mediación del Dal. Pasando el medio campo. Ahí está. Metiéndose el Alexander y ahí. Con Quaison. Cuida con Quaison. Aunque la quita perfectamente ahí. O la quitaba. Ahí muy bien. Y bueno, se le va fuera. Ahora va a sacar Augustinson. Augustinson va pasar del medio campo, va a montar el ataque sueco ahora mismo en la zaga <risa> fosberg nada se metió en fuera de juego a gustinson ahí y que ha pasado ahí a ah, bueno sustitución va a haber cambio sale hoy mientras que ajuste ahora que ajuste la tiene al viola y está guay son la por muy buena, ahí está, la tiene Gerard Moreno. Hay la silicueta y a ver si se mete ahí. Nada. Le rebota, rebota en el muro suecos, ya la saca por mediación de Fosber. La saca Fosber, ahí está, la saca Fosber. Pasando ya del medio campo, en el área española ya está y en el terreno español ya. Y con el Sandra y que aunque será. Quita perfectamente al viol, no no le llegó bien esa entrega La tiene Jordi Alba por este carril derecho A ver ahora, ya se, se para un, un, un poco ahí A ver ahí Pues nada, un muro sueco otra vez tocó La tiene Danielson, la va a sacar Intenta sacar Está perfecta, a ver ahí Méndez Fuera el tiro de Méndez. Podría haber marcado ahí perfectamente Méndez, aunque se le subió mucho, se le fue bastante. Y bueno, minuto 71 ya, ahí están los tiros, Alexander Isaac 5, Méndez 1. está, ya la tiene, Isaac, Isaac aunque la saca perfecta ahí está tiene otra vez Jordi Alba, como se desmarca Jordi Alba, lo bien que lo está haciendo en el partido el mejor del partido, a ver ahí nada, la saca perfectamente ahí, falta la falta esta es la falta va a sacar Olsen y le va a caer a la por, ese balón, la tiene Miquel Merino Jordi Alba se desmarca Íñigo Martínez, aunque ya la saca, se lían ahí con con Fosber, estaba haciendo antes ahí, le estaba cayendo el balón, cuidado que se mete nadie español. Fosber, por suerte no hizo bien la, No se equivocó en el pase. Ahí tiene Gustinson, vale, de afuera. Muy bien la ha sacado ahí justo en ese error de Alexander Isaac la tiene ahí perfectamente se va a ver Méndez a ver si la pilla Méndez ahí está que ahora se para un poco tranquilamente no mucho Uf, nada las manos de Olsen apuntas todo el quinto ahí está quinto gol español ya la tiene Rice Méndez Ay, a ver ahí y el gol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 78 llegando al 100, ahí está muy bien la tiene busquets con Jordi Alba la, Ahí la iba a pasar arriba aunque se la quitó Craft perfecto ahora, se, ahora es al revés se la quitaron a Craft aunque le cayó bastante mal la tiene que ajuste que ajuste haciendo ahí ya Ahí ya la tiene Quaison cuida con son La mano de Unai Simón Vaya mano que ha sacado Minuto 80 En el ecuador de esta segunda parte ya A ver ahí Pues la saca perfectamente Y Alba la tiene Gerard Moreno, a ver ahí se va, Gerard Moreno Está solo uff uff Nada, se la quitaron a Gerard Moreno la tiene Craft Tenía que haber rechazado ahí tiene Fosber, las manos de un Simón, menos mal que la cogió y Simón, era peligrosa, a ver, ahí a Silicueta está solo, se desmarca por este carril izquierdo por primera vez en el partido, a ver ahí, la retraso un poco ahí, a ver, oh, nada le dio, dio en el jugador sueco ahí, bastante mala suerte tiene Abel Ruiz, a ver ahí Abel Ruiz, ah, se enganchó se enganchó ahí y bueno, a ver qué tal ahí perfecto ahí, Abel Ruiz ahí está madre mía, perfecta esa pelota, silicueta otra vez por este del que se para un poco ahí, hace la pausa a ver ahí, Merino Uf, nada, las manos de Olsen apunta hasta de caer el sexto llegar perfecta y aunque se para no tiene ninguna prisa a ver ahí el tiro fuera el tiro de ciricueta pues está el cambio el cambio Ahí está el cambio sueco Que va a ser doble Va a salir sale Dal por Playson Y El siguiente Danielsson por Jansson Esos son los dos cambios que ha metido El, el entrenador Anderson Y bueno, ahí está La selección de Anderson ahí perfecta Y está bastante bien con Que ha sacado ahora ha sacado la Quaison, estaba haciendo la defensa Pero la ha perdido, la tiene Jordi Alba a ver Jordi Alba por este canal, a ver ahí Uff, y el gol Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol gol, 6-3 de Gerard Moreno Ahí está, el minuto 89 casi Para marcar el 6 El 6-3 Vaya golazo pues Parecía que no iba a llegar Pero llegó, ahí está Le dio justo Justo en la cabeza y la metió Vamos a lo mejor en esta ocasión. Perfecto, ahí está. Va a poner el 6-3. Minuto 90 casi. Esta segunda parte. Va a sacar ahí Quaison esa pelota en el medio campo. Ya la tienen los por mediación de los suecos, por mediación de Cajuste, ya la tiene Fosberg. Intenta salir del medio campo, aunque está ya defensa española muy atenta. La tiene Quaison. La tiene Fosber ahora ahí, Aunque la quita rápidamente la por. La tiene a ver ahí. Y la tiene Gerard Moreno. Eso es. ahí, la toma con calma, aunque nada, le va afuera, va a dar un corner Estamos en el minuto casi 93. En, en el 3 de añadido, ahí está diciendo vamos, vamos. Y bueno, pues aquí está el partido que va a morir ya. La tiene Klukeski con esta pelota va a morir. Ahí está. Pues nada, se acabó el partido. España 6, Suecia 3. En este partido, el nombre del partido, Gerard Moreno, ahí está con 7 intentos de 3 goles. Espero que os haya gustado el partido y nos vemos. Hasta luego.